Tenemos el video no, no. que Canela mandó de de, de Siquio. Tenemos un video, vamos a ver si lo podemos reenviar. Eh, ¿Cómo lo haríamos? Eh, no sé si no. te lo envío a ti también, Jeff Jan, para nosotros pasarlo del señor Siquio N.G. En lo que tú, en lo que van Bien. arreglando eso, Bien. Yo, quiero, yo quiero decir que ayer el diputado Franklin Romero, en un audio, dijo que mandó a buscar kit a Estados Unidos y aquí se lo pusieron en China no lo dejaron entrar de aduana, ni salud pública le dio el permiso para que se lo entregaran ¿qué está pasando? ¿qué es lo que la, el gobierno y el ministerio de salud pública quieren hacer? porque caramba, en una en un mundo globalizado si nosotros sí. tenemos... Facilidad de adquirir KIC. ¿Por qué no permitir que, que, que lo traigan diferentes instituciones? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es más importante que eso? Yo quiero, yo tengo muchos interrogantes y quiero que, que, que, por favor, alguien que lo pueda explicar, porque la responsabilidad del gobierno está en sus ciudadanos y si ellos eh, aportan soluciones, ¿por qué ponerle trabas a la entrada de kit, ¿Por qué? Él tiene dos días llamando al laboratorio para que le hagan la prueba y ni siquiera lo ha llamado a un diputado, a un miembro del Congreso que será un ciudadano común y corriente y se la ponen en China pa para no permitir que entren los kits aquí al país, salud pública y aduana Ay Dios mío, qué cosa tan vino, grande tú? esta te fijas que hay una distorsión de los la. Producción. Ya está ahí el video. Vamos a ver si lo, lo tenemos. Lo tenemos. Eh, vamos a presentar eh, declaraciones del candidato electo, el señor Siquio NG de la Rosa, donde desde el hospital donde se encuentra, pues estará enviando un mensaje y mostrando su estado de ánimo en estos momentos. Vamos a ver ahí, vamos a darle audio. Ah, puede comenzar. Eh, muy buenos días a todo el pueblo franco macorizano la provincia de Duarte y toda la República Dominicana. Eh, quiero aprovechar por este medio para que el pueblo de San Francisco de Macorís conozca verdaderamente mi estado de salud. Este, me encuentro interno en la Unión Médica eh, de la Ciudad de Santiago de los Caballeros, este, en una situación estable, eh, prácticamente realizando evaluaciones para eh, fines de poderme despachar a la mayor brevedad posible, porque eh, he estado respondiendo. Este, muy positivamente desde que ingresé a este centro eh, quiero voy aprovechar y darle las gracias a todo tipo de personas, amigos individuales, instituciones este, partidos políticos, religiosos todos que se han interesado eh, en mi salud y sentía una gran preocupación expresarle para que conocieran verdaderamente eh, mi situación física como persona ya que soy un hombre que ha actuado siempre de frente y eh, con responsabilidad de las funciones que asumo y yo sé que tengo eh, una de macorís que es el patrenios este, 2024 eh, al frente del ayuntamiento de san francisco de, de macorís entonces el pueblo tiene todo el derecho este, a saber eh, la realidad eh, de las autoridades eh, que ellos han eh, quiero aprovechar eh, para dar las gracias a todo tipo de instituciones que me han sacado esa solidaridad mediante llamadas eh, por todas las vías. Eh, y poniendo primero a Dios, eh, a la Virgen de la Altagracia Gracia y de personas este, que también han mostrado esa gran voluntad, este, darle las gracias y que yo estoy apegado eh, a lo que yo expresé ahora mismo, apegado a Dios, a la Virgen, este, y sé que vamos a salir a buen camino y que vamos a cumplir con nuestro deber. Así que muchas gracias. Correcto, qué bueno, que, qué bueno que podemos escuchar y ver a, a Silvio. Nuestro deseo es que su recuperación sea pronto y que pueda así la sociedad también recuperarse de todo esto que está pasando. Es un, es un, es un espacio de esperanza y que sí se puede, con la ayuda de Dios, salir bien de todo esto entre todos. Bueno, como un trinquete y ahí se quedó. Muchísimas gracias. Vamos bueno. a conectar con WhatsApp eh, algunos brevemente para despedir. ¿Qué les parece? Sí, ok, como no, adelante. Bien, esa es la pregunta del día que hemos realizado. ¿Confía usted en las declaraciones del ministro de Salud cuando afirma que no están ocultando casos positivos de coronavirus?